cómo era México entonces para ti? México no era como pensaba Siempre le pregunto ¿Por qué comen frutas con un chile, el limón y sal? Asaltando la gente, muchos muertos, esas son las películas que llegan a Egipto ¿Crees que te digo la verdad o la mentira? Nah, la verdad, la verdad Amores, yo soy Catherine Boyce Bienvenidos a un nuevo video videoblog Y yo estoy contenta porque el día de hoy El video va a estar sumamente interesante Les traigo a un invitado Internacional que seguramente Ustedes van a querer conocer Porque su cultura, su costumbre, su país Todo lo que conoce hasta su idioma Es completamente diferente A lo que nosotros estamos acostumbrados Así que nada, que hasta el final Este video va a estar demasiado bueno Y esta es otra sección de extranjeros que aman México, así que aquí empezamos. Oigan y antes de seguir el video, pues tengo que decirles que amo estas, las amo de verdad. Yo no las he probado todavía, pero me parece súper cool tener una opción súper rápida de transporte y económica. Entonces, uno de estos días creo que voy a hacer un videito probándolas. Comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si les gustaría pues ver ese video. <risa> Y bueno, mis amores, sin más preámbulos. Y si ya no los voy a hacer esperar más. Obviamente caminé un poco para llegar a donde estaba esta persona. Pero bueno, aquí estamos. salam ¡Salamu alaikum! <risa> ¿Qué, qué, qué, qué, qué? ¿Qué dijiste allí? ¡Salamu alaikum! Es hola en árabe. Okay. Sal a ver. Salamu. ¿Salamu? salamu. ¡Alekum! ¡Alekum! Es como vas en ti. ¿Vas en ti? ¿Cómo voy a en enseñar tí? en árabe hoy? Okay. ¡Salamu Alem sal o sea, Ahí, no, ya va, mira Primero que todo, para mí a veces es súper difícil Aprenderme algunas palabras mexicanas Como por ejemplo, cholo escuincle Que es este perrito sin pelo Para mí fue súper complicado aprenderme esa palabra Y otro, hay un lugar que se llama Chonacatlán, y yo tipo, ok Yo, o sea, me tomó como No sé, una semana aprenderlo y ahora me va a tocar aprender árabe. ni siquiera he aprendido mexicano Esto va a estar difícil, pero bueno gente Aquí les presento a nada más Y nada menos que a mi amigo Ali Estoy súper contenta de tenerlo aquí en el blog. ¡Hola ¡Alguien es, es un egipcio que ama México! ¿Sí o no, Ali. Eso sí, aquí estamos en México. Eso. Este país es tan chulo, tan hermoso, esta gente es tan diferente. Sí. Es como, tengo aquí en México dos años y no quiero regresarme a mi país. ¿No quieres ir a Egipto? Ya. ¿No quieres? Ahorita no, falta más, falta Ahorita más, no. falta más. Sabes qué me sorprendió muchísimo de ti, Ali, de, digamos, tu manera de hablar, nada más tienes dos años en México, ya aprendí español, pero habla demasiado bien el español, ¿por qué? Más o menos, más o menos. Es como cuando yo llegué a México yo nada más dice, hola, ¿cómo estás? Adiós. Pero que me ayudó mucho, muchísimo, que en árabe en español hay muchas palabras, son comunes, son como 4.000 palabras, son lo mismo. <risa> Pero es sal, sal, sal, salomo, aley, whatever. <risa> eso, no, eso no se parece al español y menos al español mexicano. Ok, por ejemplo, ¿cómo puedes decir, como aceite en español? Aceite. ¿Es aceite en árabe? ¿Cómo, como, aceite, cómo se dice en árabe? Zayt. Zayt. Aceite. Aceite. Aceite, aceite. ¿Azúcar? Azúcar. Sugar. Ay, mira. ¿Mentira? ¿Cómo, cómo eh, se dice azúcar? A ver. ¿Azúcar? azúcar, azúcar. ¡Ya! Yeah. Wow, ¡Gente yeah. de México que me está viendo! Aquí vamos a darles unas clasecitas de árabe. Vamos a pasar árabe de aquí en, en Ciudad de México un blog chido. Exacto. Y chíquense cri a mi canal, está abajo en la mm. de descri de descripción. No, ya. Yeah, repite conmigo. Des. Des. Crip. Des. Cri no, no. Crip. Descripción. Eso, abajo en la descripción les voy a dejar el, el canal de Ali con el video que hicimos para su canal. Está muy bueno, gente, se los recomiendo. Apenas acaben de ver este video, se pasan por allá a ver el video con Ali. Y por favor, les dejan un comentario que vienen del video de Catherine Boys. Ahora sí, vamos a empezar. En este momento vamos rumbo al centro de la Ciudad de México. Y yo rumbo en Guadalajara, entonces no hay metro en Guadalajara, entonces vamos a ver sí. cómo es el metro aquí en la Ciudad Exacto. de México, con el tráfico, con toda esta gente, Exacto. vamos a ver. Sabes que a mí me encanta que el metro es súper económico, es muy barato, lo puedes utilizar y estás tranquilo, llegas rápido por un precio muy bajo. Entonces nada, voy a aprovechar que estoy acá con Ali, estamos cruzando la calle. Y nos vamos al centro en el metro, gente. Sí, vamos al Zócalo, al Central de México. ¡Miren! saludos, amiguitos! ¿Has visto los videos! ¿Has visto los videos! Cuéntanos qué video te ha gustado. Me gustó mucho cuando ella llegó uh, al Zócalo. Sí, qué cool. Ali, ¿Y tú qué piensas? En antes yo vi, bueno, en antes significa hace poco en mi país, estas, estos scooters que están acá. Y ahora acá nos encontramos con unas bicicletas. Sabes que en mi país todavía no está como que permitido manejar un scooter en la calle y Pero... andar en bicicleta es complicado y una cosa que a mí me ha gustado mucho de México es que tú tienes como muchas opciones de movilidad. ¿Cómo es en Egipto? Tampoco. No ¿Tampoco? hay en Egipto bici. No hay un lugar especial para los bises. Nada. Ajá. Lo que quiero es andar en tu bici Andas así, tú. es tu problema, Un, un problema? te pasa pues es... es tu problema, si te atropellan o algo, no hay como una ciclovía, verdad? No, es tu pedo, okay. <risa> en mi país apenas estamos como sabes, adaptándonos y tratando de construir eso pero me encanta en México que a veces la gente dice ay odio el transporte, odio no sé qué pero en verdad tener tantas opciones así es súper cool porque te hace la vida más fácil te puedes ir en Uber, te puedes ir en metro, te puedes ir en bicis, en scooter, en lo que quieras en autobuses todo, todo, hay muchas opciones la verdad aquí en México, en Egipto no existe como, no hay bicis wow. no hay lugares especiales para bicis nada más tenemos autobuses y metro y eso metro es, esos es son los dos y que wow. tú va sin Uber Normalmente en mi ciudad, la capital, el Cairo allá en Egipto, normalmente tú hagas a tu trabajo, a tu casa, media hora, con el tráfico a las 2, 3 de la tarde, haces dos horas para llegarte a tu casa. Y bueno gente, acá seguimos, a ver finalmente, ¿qué fue lo que te trajo a ti a México? ¿Por qué tú dijiste, yo me quiero ir a México y no a otro lugar del universo? Porque aquí, aquí existen los tacos. Unos taquitos así con su salsa verde, con <ríe> chile, con cebolla. Eso le, me antoja mucho de Egipto y me vine a México. ¿En Egipto no existen los tacos? No, claro que no. La comida es muy diferente. Por ejemplo, algo mar muy raro allá en Egipto que comemos carne de camello. Puedes no comer carne de camello wow. y la leche también de camello. Aquí en México comen mucho carne de cerdo que nosotros no comemos allá allá comen mucha carne de camello es muy rico necesitas para ustedes probarlo un día en Egipto o en cualquier país ahora es una experiencia total no no puedo explicarte cómo es la carne de camello pero necesitas para ti esta experiencia tan sí. diferente Sabes que aquí en México hay un mercado en donde venden un montón de cosas. No sé si venden carne de camello, pero sí sé que venden carne de cocodrilo, por ejemplo. Puedes probar tarántulas. Yo creo que deberíamos ir un día a ese mercado a ver si encontramos la carne de camello. Si ustedes saben el nombre de ese mercado, por favor escríbanlo aquí abajo en la cajilla de los comentarios, porque me comprometo a llevar Ali. y bueno llevarme a mí también, porque yo no he ido. Ali, ¿y cuál es tu platillo mexicano favorito? Ese que te mata, que te roba el corazón, así que te encanta. ¿Cuál es? ¿Cuál Batos es tu opción? de barbacoa, barbacoa. en la mañana wow. con una sopa de consomé. Es ¿Sí? lo mejor del mundo, la verdad. Es algo muy, muy, muy bonito y bien delicioso. Comer Ajá. carne de barbacoa, entonces hay muchas opciones aquí en México No digas, ah, no como carne de cerdo, entonces no me gusta la comida mexicana Amo México, por eso por muchísima diferencia Entró el acento aquí en México, en cada ciudad <risa> el acento está diferente de hablar Exacto. español Oye, y hablando de acentos, ¿tú entiendes cuando yo hablo o te es complicado entender mi acento? Bueno, o sea, yo escucho su acento que está diferente, diferente <risa> de los mexicanos Pero yo no lo noté, pero sí entiendo Pero algunas palabras todavía no entiendo, pero... Ya llegamos aquí, estamos frente al metro Yo Estoy segura que no me van a dejar grabar con la cámara Así que bueno, nos vemos cuando nos bajemos del metro Saluden amigos, saluden yeah. Agarra el metro Estás Bien. emocionada por agarrarlo Sí uh. <risa> Miren su cara, miren uh. Bueno gente, ya estamos aquí en el metro y aquí estos dos expertos están buscando cuál va a ser la ruta para llegar al centro y es lo que a mí me gusta mucho del metro, es esto que está aquí atrás hay como puestitos y tienditas sí, en donde puedes comprar lo que necesitas. Ustedes saben, ¿no? Para los extranjeros a veces puede ser complicado el metro y porque estamos en la dirección mala. Bueno, mis amores, acabamos de llegar aquí a nada más y nada menos que el Zócalo. Estoy con Gise Cuéntame qué te qué ha parecido. Miren, <risa> esta, miren esta experiencia. Miren esta combinación. Este es un árabe, una venezolana, una panameña que amamos México. Lo estamos pasando súper bien aquí, gente. Ya está empezando el solcito. Entonces vamos a seguir con las preguntas para este árabe medio loco. ¿Tú habías venido antes aquí al Zócalo, sí, sí. a esta plaza tan popular? Sabes que a los extranjeros nos gusta mucho. ¿Cómo te sentiste tú la primera vez que llegaste aquí al Zócalo de la Ciudad de México? La, la verdad aquí el hogar es muy muy grande, es como México es el Zócalo, es la más cosa más grande. Aquí hacen también el, el grito de México cuando en cada año en el 15 de septiembre, ¿no? ¿Tú conoces acerca del albur o no? Sí, eso sí. ¿Y en Egipto alburean a la gente? Sí, sí alburean, pero en árabe. Ah, un albur en árabe, un albur mexicano en árabe, ¿cómo sería? Es, es lo mismo, sabes que la verdad, los mexicanos o los árabes, o los latinos o los árabes, casi somos lo mismo, somos muy calidades. Allá en Egipto también viene un extranjero, y hacemos una, una broma en inglés porque en Egipto hablamos inglés y ya somos amigos. Eso es lo que yo sentía aquí en México y la verdad, yo así muchísimos amigos aquí en México de esta, de, de rapidísimo. ¿Cuál era tu perspectiva? ¿Cómo era México en tu mente? ¿Y cómo fue para ti cuando llegaste y lo viste por primera vez? Ok, ¿quieres que te diga la verdad o la mentira? Ah, la verdad, la verdad. Ok, la media, yo te digo la verdad y lo honesto, la media, la verdad hace una idea de México como narcos, droga, asaltando a la gente, muchos muertos. Esas son las películas que llegan a Egipto. Como por ejemplo en Netflix, mucho uh, la serie del Chapo, Pablo Escobar, esas cosas. Y la verdad, la gente no sabe. Esa es una razón que yo empecé a mi canal en árabe. Yo tengo dos canales. Empecé a, a, a hacer un canal en árabe para explicar a la gente que México no es así. México está más grande y más bonito de estas todas cosas en la media: que he muerto, droga, no sé qué. Necesitas que tú viajar y conocer con tus ojos no escuchas a cualquier persona o cualquier película o cualquier cosa que llegue en la media la verdad yo estoy aquí en México tengo dos años me encanté yo lo amo la gente de México la comida, la cultura ando viajando aquí por eso tengo dos años aquí en México. A ver, Ali, a mí me encanta que cada vez... ¿Dónde está Ali? Se perdió. A mí me encanta, a mí me encanta que cada vez que yo salgo y que vengo aquí al Zócalo de la Ciudad de México como que puedo probar algunas cosas. En la calle Madero siempre están vendiendo cosas muy ricas. Y de hecho, me fascina como que cada lugar que yo visito en México probar los famosos elotes de ese lugar. Cuéntame, ¿cuál es tu botana, tu, tu postre favorito así, tu antojito mexicano? Ay, eso es muy, muy difícil. Pero hay una cosa muy rara, me gusta mucho que, que aquí en México hay muchas frutas, en la calle siempre así. Pero hay una cosa que me hace muy raro, yo no soy, estoy acostumbrado, siempre le pregunto, ¿por qué comen frutas con el chile, el limón y sal? encontrarán en todos lados aquí frutas y comida, esa me gusta mucho, la comida cajera. Ay, casera, casera. casera, casera. ¿cómo dices comida casera en árabe? A ver. Aklishera. <ríe> A Clichera, comida clichera, ok gente, aquí estamos aprendiendo árabe, entonces ya saben aquí con Ali comida clichera, comida casera mexicana. Cuéntame una cosa, alguna fruta exótica que tú hayas probado? Por ejemplo, allá, allá en Egipto por el clima y así, aquí también en México que el clima está muy diferente, hay muchas frutas que no existen en Egipto. Oh, Muchísimas wow. frutas Que no existen ahí en Egipto En Egipto hay nopales Sí, pero no comemos oh. nopales Yo sí he visto nopales en mi país Pero no lo comemos La gente no sabe que eso se puede comer Y que se le puede sacar tanto provecho Yo he visto que aquí en México Utilizan los nopales de mil maneras En Egipto también, tampoco No comemos los nopales Y bueno, mis amores Aquí es el zócalo de la ciudad de México Con este árabe loco Lo he bautizado <risa> Lo he bautizado como el, el árabe loco imagina, de México imagina, Imagínense, un camello aquí en el Zócalo, sí, en el no, centro de México, qué no, loco. No mames, lo ponemos aquí cerquita, aquí donde está el asta de la bandera, ahí ponemos al camello, la gente va a estar super cool. Pero bueno, han disfrutado muchísimo esta colaboración por favor comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si ustedes creen que debemos seguir grabando vídeos juntos conviviendo y así hablando más de la cultura mexicana acá mi amigo ali también hizo un vídeo en su canal que se los voy a dejar aquí abajo en la cajilla de información para que pasen por favor a visitarlo y cuando lleguen allá comenten vengo del canal de catering eso va a estar súper cool en verdad les pido ese favor y bueno nada los amo demasiado tener like a este vídeo si les gustó compártanlo compártanlo con algún Amigo, algún vecino algún mexicano en el extranjero o algún amigo que ni siquiera sea mexicano dile que hay un árabe y una panameña están viajando cruceando méxico conociendo este país tan chulo gracias a todos los amamos un chingo bueno suscríbase al canal si aún no lo han hecho yo soy Katherine pues a todos mis redes sociales aquí abajo en la cajilla de información los amo demasiado bye bye, bye.